Hola a todo el mundo. Mi nombre es Luis, o Firios en las redes sociales. Como ya sabéis, este fin de semana pasado estuve en la Expo Tacu de A Coruña. Eh, ha sido una gran experiencia para mí, ya que estoy empezando en, en este pequeño mundillo. Y solo quiero agradeceros a todos los que os acercasteis al stand, muchas gracias por vuestro apoyo y a, también al, al resto de gente que estaba allí, en otros stands y demás, que habéis sido muy agradables, mmm, me habéis dado muchísimos consejos y muchas ganas de seguir creciendo y mejorando. Eh, espero volver a veros eh, en alguna otra más. Eh, por otro lado, como vuelta a mi pequeña realidad, eh, que sepáis que no estoy para nada parado, tengo muchísimos proyectos en mente, eh, entre ellos abrir una pequeña tienda en Etsy, que bueno, ya os iré pasando el link cuando, el link cuando esté terminada, y muchos otros que te, ya os iré contando en su debido tiempo. Eh, pues nada más, eh, de nuevo muchas gracias y, y nada, cualquier pregunta, duda, comentario. Pues como siempre es bien recibido y si os gusta este vídeo y otros de mi canal, pues no dudéis en suscribiros.